Hoy nos venimos a la albúfera, uno de los lugares más pintorescos que tiene la ciudad de Pinamar. Allí se encuentra Flor, que nos está esperando con unas tarteletas riquísimas. ¡Vamos! Hola Flor. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo tal? andás? Bien. bien. ¿Y vos? Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer unas tarteletas de manzana con un toque especial eh, nuestro, bien nuestro, del albúfera. Muy bien, eh, contame porque me interesa saber, eh, ¿manzana verde o manzana roja para esta preparación? Eh, no, nosotros vamos a utilizar manzanas verdes porque mm, a mí me gusta más el toque ácido que les da, que contrasta bien con el dulce de la cubierta y de la base. Está bien, pero quien lo quiere hacer con manzana roja también lo puede hacer. Sí, por supuesto, no hay, problema. No hay problema, es cuestión de gustos, nada más. Está bien. ¿Qué otros ingredientes tenemos en la mesa? Bueno, tenemos canela, manteca, azúcar negro, pasas de, de uva rubias embebidas en cerveza, que no sé si sabías que tenemos cerveza artesanal nosotros, elaborada por Diego. Y después tenemos en lugar de miel, que se suele utilizar para estas tartas, una reducción de, de cerveza. Esto en realidad es previo a, a la cocción de la cerveza. Nosotros utilizamos eh, un, una parte del de líquido que, sí. de la malta, que como tiene todos los azúcares fermentables, está bueno para llevar a reducir y generar esta jalea, que si quieres puedes probar un poquitito. Dale, ¿me dejás? Sí, Buenísimo. Obvio. La verdad que es la primera vez que eh, me dicen que se puede hacer un tipo jarabe o jalea, Claro, sí, esto es, ya te digo, porque en la malta de, de la cerveza, ahí está todo el concentrado de azúcares que, que bueno, que luego, una vez, en combinación con, con las levaduras, van a dar el, el dióxido y, y el alcohol de la cerveza. Tiene un dulzor justo, me parece que con la manzana puede ir bárbaro. Me parece ¿no? que sí, que puede ir bien. Bueno, y acompañado con la canela también, ¿eh? es una conjunción, sí, la, la canela y la manzana es como Sí, creo que van de la mano amigos, siempre, ¿no? sí, total. Así que, bueno, en primer paso tenemos esto que vamos a, a cocinar y luego ensamblamos. Bueno, dale. ¿Dale? Entonces nos preparamos, ya se vienen las tartelitas de manzana aquí en la albufera. Siguiente paso, Flor, nos venimos al fuego. Así es. Bueno, ahora vamos a cocinar todos los ingredientes que estuvimos hablando, que te conté. Arrancamos con la manteca y el azúcar. Bueno, una vez que esto más o menos se va derritiendo un poquito, sí. le vamos a poner todas las manzanas. ¿Sí? Perfecto. Vamos a poner todas las manzanas. Esto es a un fuego bajo o medio. Lo vamos a cuidar. No, no demora mucho tiempo porque no queremos que, que las manzanas se deshagan, sino que simplemente tomen el, el sabor de, de estos ingredientes. Y... Y tampoco quiero que se deshagan porque está bueno encontrar en la tarta ¿no? esa, esa textura un poquito crujiente. La, la rodajita de manzana en la presentación de la tarta le da el toque especial. Sí, pero esta tarta lo que vamos a hacer, ¿cómo la vamos a terminar? Es eh, con un crumble, un granulado. Así que arriba va a tener otra terminación. Esa la que vos decís es sí. la tarta invertida de manzana. Ah, está bien. Sí, esa es la tarta tatín. Eh, esta a mí me gusta más y... Y aparte está bueno porque, bueno, ahora cuando te cuente lo, lo del crumble vas a ver que, que se puede hacer en la casa tranquilamente, fácil, rápido, no demora mucho tiempo. Perfecto. Bueno, bien, una vez que tenemos esto, ponemos un poco de canela a gusto. La canela, si la cocinamos mucho, eh, se torna muy invasiva, así sí. que está bueno ponerlo. Eso te iba a medio decir. Sobre, sí. sobre el final, claro. Es una cucharadita de las más chiquitas. Sí, sí, pero te vuelvo a decir, esto es, es a gusto. Hay gente que no le gusta nada, hay gente que, que le va, entonces eso se... ¿Cómo llegas a todos los, los comensales que vienen con respecto a esto? Este, eh, está a bueno saberlo, exactamente. Porque sí. tenés un lugar donde vienen... Hay mucha sí. gente, hay muchas personas y te tenés que dar el toque justo para que cada uno sienta sí. ese sabor. hay que... una realidad que es en donde uno no puede complacer a todo el mundo. Sí. Yo me quedo contenta con la torta que hago, con el producto que presento y espero que al público le guste. Justamente trato de buscar el equilibrio en la textura, en los sabores, en los aromas. Yo creo que buscando ese, ese equilibrio eh, se genera algo lindo después, bueno, son cuestiones de... Perfecto, en la búfera también tenés cerveza artesanal, así que está bueno jugar con estos sabores. También eh, sucede en lo salado, me gusta que lo hayas impuesto también en lo dulce. Sí, tal cual, la idea es fusionar un poco todo y, y saber que se puede, se puede jugar con, con la cerveza que da, da unos aromas y unos sabores diferentes, que está bueno hacer. Bueno, nosotros además de este tipo de, de productos también podemos hacer un budín de cerveza negra bueno. y... Y chocolate, que bueno, que sale mucho acá, a la gente le gusta. Eh, obviamente con la cerveza, entonces... Nada, jugamos, jugamos, buscamos recetas, probamos. Ahora le vamos sí. a poner unas cucharadas de, de esta jalea que estuvimos hablando. Que, que sería en sustitución de la miel. Está bien. Sí, esto también, es un poco a ojo y a gusto. No, no, no nos tenemos que pasar tampoco demasiado porque puede llegar a transferirle un sabor amargo, ¿no? Pero, ya te digo, como esto va sobre el final, es simplemente para darle un poquito más de color, un sabor, yo creo que con eso puede andar. Bien. Y por último... Y por último, vamos a introducir las pasas. ¿Cuánto tiempo dejaste las pasas? No, estuvieron un rato, un rato. Ahora han estado como mucho, 40 minutos. Ya llegó la tarteleta de manzana a la mesa. Así es. Bueno, le dimos el toque a este Apple Crumble con una crema de naranja y un poquito de la jalea de cerveza. A ver qué te parece. Perfecto, lo vamos a probar entonces. Por favor. Dale.